Hola, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión, vamos a, a aprender unos comandos que necesitamos para seguir con nuestra serie de tutoriales. Bueno, vamos a empezar con uh, comandos simples. Eh, son comandos básicos que se les dice comandos geométricos. Bueno, yo les digo así porque básicamente son figuras. Eh, son muy básicas, pero nos ayudan mucho. Bueno, voy a dar un up 50 esto es para elevarnos 50 bloques en el aire si yo doy up 1 solamente me eleva un bloque y nos deja eso eso para que nos sirve bueno a veces tenemos que hacer selecciones entonces ponemos eso damos el clic y nos vamos a poner la selección pero eh, ahora no vamos a hacer eso bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a preparar un brush, en mi caso pues, voy a usar esto podemos usar cualquiera de estos items incluso podemos usar una espada o podemos usar flechas eh, cualquier tipo de item que nos que nos eh, ayude como un brush o como un pincel eh, bueno, vamos a empezar con decirle a Wallet edit que necesitamos un brush para ello vamos a usar brush vamos a usar el más común brush sphere ¿qué es el sphere? bueno es prácticamente una esfera. vamos a colocar la id si recuerdan en el vídeo anteriores en vídeos anteriores les dije que para sacar una id presionamos f3 más h si se quieren aprender las id yo les recomiendo jugar con la 1.8 hasta la 1.12.2 porque de la 1.13 en adelante, las ID como número ya no existen. Solamente existen mmm, los nombres de los bloques. En mi caso, si yo quisiera poner un ID, pues tendría que poner Stone. Y como pueden ver, me aparece así. Pero yo ya me puedo las ID, entonces voy a usar la ID 1 para este comando. Bueno, vamos a poner Brush Sphere 1 y le vamos a dar un tamaño. En mi caso le voy a dar un tamaño de 10. Como dice, Equipped Brush Sphere. Eso significa que nos ha dado el comando de un brush o un pincel a nuestro World Edit. Voy a nuestro que puede desactivar la niebla. Okay. Entonces, ¿cómo lo hacemos trabajar? Bueno, pues damos simplemente clic derecho como pueden ver se hizo una esfera porque le indicamos a nuestro WorldEdit que tenemos que hacer una esfera con un brush como ¿Cómo lo hacemos, presionamos o indicamos que queremos hacer un mundo, bueno eh, normalmente hacemos eso, pero el servidor en el que estamos pues nos da la posibilidad de dar un mundo a nuestro se le dice nuestro shortcut el, el, el atajo así es bueno tenemos el tenemos el comando brush qué otros comandos tenemos bueno tenemos brush cylinder pueden ver nos dice que faltan cosas o sea para eso vamos a usar también un ID en este caso eh, no es no es solamente con el radio con el que basta para hacer un, un cilindro eh, a diferencia de la esfera a este le tenemos que poner altura el cilindro se hace pues, con un ID obviamente con nuestro radio y la altura la altura puede ser de 1 puede ser de 2 e incluso 500 bloques si es que Minecraft no lo permitiera pero en mi caso le voy a dar 5 de altura como dice Equip Brush Cylinder, pues damos un clic derecho sobre el punto que queremos y tenemos el cilindro. Es súper fácil, lo podemos colocar en cualquier área y como pueden ver se va colocando según donde damos clic. Bueno, vamos a deshacer eso porque no queremos hacer un desastre. Bien, ¿Qué otros comandos tenemos? Pues con Brush Cylinder, Brush Sphere también tenemos un um, circle eh, igual con un ID y un radio. El radio puede ser de 10. Ven, hace esto: hace literalmente un círculo según donde nosotros apuntemos. Si nos posicionamos viendo hacia abajo y pues, le damos clic derecho, se hace el círculo así. Recuerden, el círculo se va a hacer según donde nosotros estemos viendo esto pues nos sirve para hacer estructuras complejas, imagínense que queremos por ejemplo hacer un átomo, que nos posicionamos donde queremos y pues ya aparece bueno eso me parece lo de, de Deep Theory, pero, pero me entienden, o sea, así es como funciona este, este brush, tenemos otros pues um, um, Ah, tenemos uno también que es muy importante Que usamos este Es tree ¿Qué hace esto? Pues si usamos tree um, Pine, por ejemplo eh, Nos funciona como hmm, Creo que este ya no está disponible Sí, este ya no está disponible Lastimosamente eh, bueno pero si en caso ustedes juegan en versiones anteriores a la 1.13 o la 1.16 cuando nosotros ponemos el comando tree y ponemos pine eh, nos genera un árbol eh, vanilla. podemos usar acacia podemos usar uh, este como se llama el, el de roble podemos usar el de jungle el oak que es el más común, pero lastimosamente no está disponible para esta versión. Creo que ahí tenemos los brushes. Eh, de momento estamos viendo solamente las formas básicas. ¿Cuál es la otra forma básica que necesitamos? Pues así como las podemos aplicar a un brush, las podemos generar alrededor de nosotros tomando nuestro personaje como referencia central. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos a hacer un cilindro de 41, de 10, de 1 de alto. ¿Qué es este 41? Este 41 es la ID numérica del bloque de oro. Este es el radio y esta es la altura. Lo que hacemos es generar un cilindro tomando nuestro cuerpo como referencia nosotros vamos a hacer el centro de ese cilindro esto se puede usar para construir torres, árboles o lo que a ustedes se les venga, venga así que vamos con el siguiente comando el siguiente comando pues es un hollow cylinder, ¿Qué quiere decir esto que es un cilindro hueco a diferencia de este otro, eh, podemos poner un ID, siempre podemos poner el radio Podemos poner una altura, pero también podemos añadir grosor. Primero lo vamos a hacer normal, ¿ven? Le pusimos que tiene dos de alto, nos da dos bloques de alto. Pero, ¿cómo queremos hacer que el cilindro sea más grueso? O que sea como una dona, por decirlo así. Le vamos a añadir los bloques que necesitamos de grosor. Cabe destacar que el grosor se va a hacer a partir del último bloque. Es decir, le dimos radio 10. Entonces va a contar a partir del radio 10 los bloques que le dimos. Le dimos 3 bloques. Entonces, radio 10, radio 10 aquí y acá va a ser 1, 2, 3. Dejándonos un total de 4 bloques. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Qué hay también? Um, pues tenemos el... Así como tenemos el brush sphere, tenemos también el comando sphere. Igual podemos usar un ID y un radio. Vamos a usar un radio de 20. Como pueden ver, es, nos rellena, nos deja atrapados en, adentro de la esfera. Pues esto se soluciona poniendo este comando top. Nos va a teletransportar hasta la cima. Se genera una esfera. Ok, pero... Yo no quiero una esfera rellena porque si están en su mundo, pues puede que se les vaya el rendimiento muy abajo porque edit suele ser muy pesado. Pero también podemos generarla así como un hollow o hollow como muchos lo dicen. Entonces vamos a poner Hsphere con nuestra ID y el radio. Nos va a generar una ID hueca perdón una esfera hueca, ignoren esto, estos son glitches de iluminación de las últimas versiones eh, y ya generamos una esfera hueca pues. vamos afuera y la esfera está así como si no estuviese hueca o sea, esto está súper genial eh, también podemos hacer domos con esta cosa pues para ello eh, vamos a hacer un Gmask vamos a poner 0 ¿para qué sirve el Gmask? el Gmask es un comando que nos ayuda a indicarle a worldEdit que solamente queremos afectar una ID en este caso yo solo quiero afectar el aire porque el aire es una ID entonces vamos a hacer el H sphere con la ID y el radio eh, se nos creó ahí y como sabemos que solo afectó el aire pues como pueden ver esta zona no está afectada si yo quisiera que esto se afecte um, desactivo mi Gmask ¿vale? Gmask y pongo el comando otra vez ahora sí como tengo el más apagado, esto me va a afectar lo demás. ¿Útil o inútil? Eso ya depende de ustedes cuando lo ejecuten. ¿Para qué nos puede servir ese domo? Pues lo copiamos y podemos hacer una cúpula o cualquier otro tipo de decoración para un edificio. Eh, yo siento que pues, eso sería todo por ahora respecto a esos comandos. Tal vez si olvido uno es el. el de pirámide, o sea, usamos lo mismo y usamos un radio. Voy a usar 100 de radio, eh, se nos va a generar una pirámide, pues nos teletransportamos hasta la cima y tenemos una pirámide. ¿Cómo sabemos que nos sirvió ese 100? Pues, le dimos 100 de, de grande, o sea, como pueden ver, dice que hay 199 bloques eso quiere decir que desde el centro hasta esa esquina hay 100 bloques o sea, el 100 va a ser nuestro radio eh, si no queremos la pirámide rellena pues también ponemos el, el coso el, el hollow un, un drop de FPS le um, damos Edge Pyramid y pues nos va a generar una pirámide vacía esto nos puede servir para decorar nos puede servir para muchas cosas eh, yo lo suelo usar en la, reacción, en la realización de mapa y pues solo le pongo todo y empezamos a decorar todo por fuera se preguntarán por qué uso siempre bloques como de minerales el diamante, el oro o el hierro pues porque como pueden ver tienen estos bordes esto pues nos va a servir de mucho para diferenciar qué zonas están definidas y que no aunque no lo crean porque si yo uso um, vamos a poner el mismo comando pero ahora lo vamos a usar con allí de piedra o sea solo con el número 1 como pueden ver eh por las sombras se diferencia, pero si no tenemos sombras sería como que un poco más difícil y estresa la vista, estresa demasiado la vista eh, eso sería todo por ahora chicos, pues espero que les sirva voy a seguir trayendo más videos, más consejos y pronto vamos a estar en una etapa un poco más avanzada esto es lo básico, podemos hacer muchas cosas geniales solo con comandos básicos eh, desde que aprendimos set Copy, Paste, state Flip. Y ahora que sabemos esto, poco a poco vamos a ir aprendiendo más acerca de este maravilloso plugin. En caso de que sea necesario usar otro tipo de plugins, pues os voy a traer al canal. De momento eso ha sido todo por ahora, así que se cuidan y hasta la próxima. Chao, chao.